Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este video vamos a ver cómo añadir tarjetas a nuestro video en YouTube. Las tarjetas son estas notificaciones que podemos observar acá, que cuya función es mostrarle eh, ciertas partes de, de, de los vídeos a... A, a los usuarios y ¿sí? entonces nos indican este dónde está un vídeo o el enlace a un vídeo el enlace a, a un canal por ejemplo entonces cuando nosotros añadimos estas tarjetas a, a un vídeo en particular entonces este va a aparecer estos pequeños iconos que ustedes pueden observar acá en la esquina superior derecha normalmente eh, del, del vídeo donde le va a permitir a nuestro usuario realizar una vista previa del mensaje y si el usuario hace clic sobre esta notificación entonces bueno, eh, se despliegan estas tarjetas ¿sí? eh, esto de repente también puede ser una desventaja porque el icono que eh, apareció al comienzo entonces suele ser muy pequeño entonces este no, no suele ser muy grande y eh, a veces pasa desapercibido, pero también eh, las tarjetas a nosotros nos brindan la oportunidad de darle cierta interactividad también a nuestros usuarios sobre nuestros videos y bueno, esa interactividad nos ayuda a incrementar la visibilidad de nuestros videos y la visibilidad de nuestro canal y de las listas que tengamos guardadas dentro, de dentro de las mismas y por otro lado nos ayuda a tener también más suscriptores. Entonces eh, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando estamos agregando eh, esta tarjeta es que eh, no, si el video que nosotros hayamos subido al canal está configurado como video eh, de contenido para niños o creado para niños en, en, en todo caso eh, estas tarjetas. Eh, no las vamos a, a poder incluir de nuestro, dentro de nuestro video entonces para nosotros poder agregar una tarjeta dentro de nuestro video nos vamos hasta youtube estudios y eh, en este caso dentro de youtube estudio uno puede eh, agregar dichas tarjetas para ello nos vamos acá en detalle y en, en este bloque vamos a poder observar las opciones para poder añadir tarjetas. Las tarjetas eh, tienen también ciertas particularidades. Eh, que Cuando nosotros este, las la vayamos a agregar en, en ciertas partes del tiempo, ¿sí? Nos vamos a, nosotros vamos a poder agregar hasta, hasta cinco tarjetas. ¿sí? Y las tarjetas son de, de diferentes tipos. Pueden ser tarjetas para un video, pueden ser tarjetas para lista de reproducción, tarjetas para nuestro, eh, para otro canal si sí, no al nuestro sino para otro canal que nosotros queramos en, en todo caso promocionar y esta opción de enlace al igual que en las pantallas finales solo está disponible para eh, los que tengan partner en, en, en youtube en este caso entonces eh, no está disponible para nosotros supongamos que eh, nosotros queremos eh, agregar una tarjeta acá en el minuto 2 Fíjense que acá eh, también cada vez que yo marco acá dentro de esta línea de tiempo, entonces yo puedo escuchar ciertas partes del video un poco más adelante. Ahora. Entonces ahí por ejemplo yo puedo eh, querer agregar una tarjeta. Entonces eh, le, le, para agregar una tarjeta de tipo video simplemente le doy clic acá y voy a seleccionar eh, la tarjeta de, dentro de, de, de, la, de los videos eh, que, que tengo publicados en, en YouTube. Entonces este, le puedo, por ejemplo, eh, a, a apuntar a este video en particular de cómo crear un, un canal ¿sí? en YouTube. Acá puedo poner un mensaje de personalización. Y acá abajo, eh, fíjense que acá dice cómo crear un, un, un, un canal de YouTube. Entonces acá en el texto del teaser yo puedo personalizar eso. ¿sí? Entonces eso ya va a depender ya de cada uno de nosotros. Eh, por ejemplo, te, ¿Te gustaría aprender más? Fíjense que el texto que acabo de agregar acá, entonces eso es lo que se refleja acá. Como le dije, podemos agregar más tarjetas, por ejemplo, acá en el minuto 4. Eh, yo... Eh, quiero agregar otra tarjeta, entonces me voy acá en más agregar tarjeta y eh, acá le indico que quiero agregar una tarjeta de tipo lista de reproducción entonces acá me va a listar todas las listas de reproducción que yo tenga sí, y por ejemplo eh, como estoy trabajando ahora en, en, en YouTube por ejemplo entonces este puedo apuntar a, a esta lista de reproducción o podría por ejemplo apuntar a, a, a otra lista de, de reproducción que, que, que a, a quien yo de repente quiera eh, invitarle a, a mis suscriptores o a la gente que visita mi canal y lo mismo entonces este puedo cambiar en lugar de que aparezca esta tarjeta acá entonces puedo poner por ejemplo Y le, indique, le, le, le sugiero que conozca el, el curso que, que quiero que, que, que revise, ¿sí? Entonces, este, en todo momento yo puedo ir marcando acá en la línea de tiempo, ¿sí? Y puedo ir agregando más tarjetas. Una vez que yo tenga ya agregadas todas las tarjetas, recordemos que podemos agregar hasta cinco de ellas, entonces simplemente le damos acá en guardar, ¿sí? Y ya tengo guardada esta tarjeta. Entonces, eh, a partir de acá yo puedo irme hasta eh, YouTube Studio. Puedo ver esto acá en, en YouTube. Y eh, podemos observar ya las tarjetas que nosotros le agregamos a este video en particular. Entonces vamos a, a correr un ratito esto acá para poder visualizar. Fíjense que acá ya me aparece el icono de la tarjetita, ¿sí? Esto yo, eh, esto tiene que, que. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a. Nosotros le pusimos a los dos minutos. Entonces uno también puede ir, por ejemplo, por acá. ¿Sí? Sí, y comprobar que de, en ese segundo a, va a salir. A, a ver un poco más adelante, ahora también, este qué, qué, qué, qué, qué contenido fíjense. podemos eh, agregar. Entonces es, eh, es así como nosotros agregamos eh, tarjetas a nuestro video de youtube bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para agregar tarjetas a su canal y, eh, y a su vídeo del, del canal y que les ayude a obtener más suscriptores y visualizaciones de, de sus videos. nos vemos en el siguiente video. hasta luego